Hola amigos del canal, el juego de hoy se llama El Mono de Medianoche. Por lo visto a nuestro protagonista le gusta mucho los plátanos y hay un mono, así que no sabemos qué va a pasar. Vamos a probarlo. ¡a por él. Excepto, por supuesto, for el 4 de junio de 1997, cuando dejé mi banana de 10 p.m., por la noche. Bueno, esta pequeña intro nos dice algo de que le gustan mucho a los plátanos y que nunca había pasado nada hasta ahora. Bueno, es medianoche, ta, ta, ta, ta, a ver qué dice, quiere un snack y no quiere nunca más cometer ese error. No sé qué error. La banana está... donde siempre? En la cocina. Bueno, estamos en nuestra casa. Uy, estamos en nuestra casa. Pues bueno, tenemos aquí varias cosas. Es un móvil. Vaya móvil. Es el último móvil del mercado. Bueno, venga. El último móvil del mercado... Esta es mi pistola, un arma pues que usa para cazar conejos. Siempre la tiene también para casos de emergencia. Bueno pues vale, un hombre muy recto nuestro protagonista, un hombre muy ordenado, muy, todo muy bien clasificado. Vale, aquí no hay nada, el puntito blanco no dice nada. Pues, nada, vamos a ver. Si llegamos a la cocina, que no sé dónde está. Pues... ¡Uy! Uh, esta es la cocina, pero ¿dónde está mi banana? Bueno, ¿dónde está la banana que me iba a comer? ¡Joder, qué mal suena! ¿Dónde está el plátano que compré? Tampoco. Ya hasta que no está el plátano. ¿Qué ha, posido, qué ha podido pasar? Pues no lo sé. Aquí no hay nada. Vamos a ver qué ha pasado con, con ese fruto. ¡Ah, mira! ¿Por qué esta fruta está en mi oficina o en mi mesa? El teléfono. Hola, ¿quién es? No se oye nada. Estoy yendo a por él. ¿Pero qué le pasa a las luces? ¿Qué pasa? No puedo coger el, el plátano, tengo que coger la pistola para estos casos. Pero, Hostia, qué guapo. Ya vamos a encontrar a lo mejor con un shooter. A ver. A ver por aquí, no sé. Y por qué no cogió el plátano. Bueno, claro, porque eso no... ¡Ya! And so that monkey chewed through my flesh and bones and ate every organ that fit in his mouth. In my posthumous existence I leave one last note to those amor love for bananas is as great as mine. Eat your bananas. Enjoy them until the last bite. And never leave them for later. Bueno, pues <risa> es buenísimo. La explicación pues es sencilla. Vamos a darla. A ver, resulta. Que estamos en casa, que queremos comer ¿no? la fruta del plátano. Por la noche no está. Nos llaman por teléfono. Y luego resulta que viene un mono en forma de foto. y nos quita el plátano. Y dice, nos da un consejo que dice que bueno. Que hay que comerse la fruta. y disfrutar cada bocado que le da. y no dejarlo para después. ¿Yo que queréis que os diga? Que está bien, no ha estado mal, encima ha da dado un susto, eh, yo le pondría un 8 sobre 10, me ha gustado, eh. espero que si les ha gustado el vídeo pues, pues le den like, si tienen otra teoría del juego pues me la ponen en comentarios y yo creo que con esto pues, hemos, hemos resuelto el juego, así que nos vemos en otro próximamente, chao y hasta la próxima. Yeah.